Dice Bauta que en cuestión de semanas la República Dominicana registrará un repunte en las estadísticas de contagio como ocurre ahora mismo en Europa, Asia y los Estados Unidos. Dice Bauta que la República Dominicana con la llegada de turistas y toda esta situación, pues, eh, las cosas que suceden en otros países, pues, son traídas aquí por los dominicanos que vienen y por los eh, turistas que vienen al país. Además, dijo Bauta que él no está de acuerdo con cómo se ha manejado la pandemia en los dos meses que tiene este gobierno. Del Partido Revolucionario Moderno. Ahí va a estar. De Él estaba de acuerdo cuando estaba su partido en el poder. Pero vamos a escuchar lo que dijo Bauta sobre ese rebrote en los casos de coronavirus en los próximos días en el país. Comienza en brotes iniciales en los países desarrollados, en Europa, Asia, de igual manera los rebrotes se dan en esos lugares, Estados Unidos, Europa, esperen lo de República Dominicana, posterior a la situación como consecuencia del rebrote que, que se ha dado en países desarrollados. Con el tráfico, con el tránsito de personas, pues nosotros a la verdad, en los próximos 60, 75 días tendremos un rebrote de República Dominicana. ¿Ha habido mal manejo de las actuales autoridades? Ha habido un manejo con el cual yo no estaba de acuerdo en un principio. Yo he dicho que el tema de las epidemias se maneja con la población, se maneja con la sociedad. Bueno, ahí está, ojalá, eh, Bauta, ¿cómo es que dicen? Cuando una cosa no va a pasar, que a Bauta se le... No recuerdo cómo es el, el refrán que dice la gente. Lo que hay es que lo que él va no, no se ve. Esperamos en Dios que así sea, que no tengamos ningún rebrote de esta, de esta enfermedad. Nadie quiere eso. Hasta los locos que andan en la calle, eh, bebiendo romo y fumando juca no quieren realmente un rebrote del coronavirus. Nadie realmente quiere esto. Vamos a continuar entonces, señor director, con las informaciones. Ayer estuvo en San Francisco de Macorís el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García. Le preguntábamos a, a Iván sobre cuál era la expectativa del comercio en cuanto al planteamiento de que en los días de Navidad y Año Nuevo, pues no es el toque de queda. Vamos a escuchar cuál es la posición de la Federación Dominicana de Comerciantes en la figura de su presidente Iván García.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 Juan María García, en estos momentos difíciles en los cuales está viviendo. Veíamos a Iván García, pero en la rueda de prensa que se realizara en el día de ayer, en la que se habló del caso de Juan María García, la Federación Dominicana de Comerciantes, y todas las instituciones del comercio de San Francisco de Macorís le piden a la Policía Nacional y al Ministerio Público la habilitación del caso de los robos al comerciante Juan María García. Entiendo que ese es un sentir, no solo del comercio, sino de la sociedad en general, que estos casos pues, sean resueltos lo más pronto posible por la policía y por el Ministerio Público. Hemos visto eh, muchos casos en el país en que se resuelven en cuestión de horas y este caso de Juan María, sobre todo el del almacén, está bastante documentado por las cámaras de seguridad. Hay una serie de puntos que investigadores pueden buscar eh, para este caso, y eh, entendemos que la sociedad completa ese es su sentir que esto se resuelva. Vamos a ver entonces, ahora, sí, señor director, a Iván hablando sobre lo que es el, el horario de toque de queda. Dominicana de Comerciantes. Somos respetuosos de las leyes y de los reglamentos emanados del Poder Ejecutivo y de los diferentes ministerios. En este caso, vamos a esperar cuál va a ser la decisión del Ministerio de Salud Pública en la primera semana de diciembre. Porque nosotros como comercio lo que queremos es preservar la salud de los más de 10 millones de consumidores que hay en la República Dominicana, que son nuestros clientes. Lo que sí queremos es que se pueda reducir el incremento en los casos de coronavirus para que de esta forma las autoridades puedan tomar una decisión donde se pueda abrir la economía en la República Dominicana. Ahora, si ellos determinan que el incremento de los casos que tenemos es necesario y obligatorio, mantener el toque de queda, nosotros como comercio organizado vamos a apoyar la decisión de las autoridades. Nombre? Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Bueno, ahí está este caso, la posición del comercio. Eh, como dice Iván, habría que esperar todavía porque los cambios en una pandemia como esta, se dan en cuestión de días. Entonces, si estamos en la misma situación que estamos ahora, que están apareciendo 300 casos, eh, 400 casos nuevos en el país solamente, que las muertes están muy limitadas, pues podría eh, flexibilizarse el toque de queda en ciertos horarios, pero eh, de cambiar la situación, como eh, dice Iván, pues habría que entonces eh, no flexibilizar estas medidas. Vamos a, a seguir día a día eh, el desenvolvimiento de la pandemia en nuestro país. Este, estamos eh, positivos en que la República Dominicana pues, va a salir de la mejor forma de esta situación. Hablando de COVID-19, ayer la periodista Edith Peble dio a conocer que está positiva de la enfermedad. Ella eh, entrevistó al ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, hace 10 días, el cual eh, en el día de hoy han dicho las autoridades que le van a dar de alta, está interno junto a su esposa en la clínica Unión Médica del Norte, en Santiago, y la periodista Edith Feble lo entrevistó hace 10 días, o sea, cuando él tenía el virus sin saberlo, eh, ella lo entrevistó y posiblemente ella entiende que el, el contagio vino desde ahí, desde el... El ministro de Salud Pública dice Edith, que ya está con síntomas libre solamente.